Y después vamos a ver el sol en Pisces, en la casa 12, y la casa 12 también en Pisces. Y vamos a ver cómo formamos, a través de las palabras claves, una frase clave para ese sol en esa posición. ¿Sí? Eso es lo que venimos haciendo clase tras clase. Eh, bien pero antes te tengo que pedir que si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido que estás escuchando te suscribas al canal mira qué eh, amable y coloquial que estoy hoy eh, no no sé si se coloquial es todo lo contrario eh, <risa> nada este es el, el último video que estoy grabando en este día ustedes saben que yo grabo todo desde Aries hasta Piscis en un solo día eh, suscríbete al canal dale click a la campanita eh, déjame un comentario dale like al video eh, activa el algoritmo de YouTube para que YouTube me venda en todo el mundo bien y también si realmente ¿Quieres aprender astrología? Muy fácil, te invito a que te sumes a nuestro grupo de Telegram, Curso de Astrología, nos encontrás a, así, eh, todos los días se habla muchísimo sobre astrología en ese grupo y así es la manera más fácil de aprender, aunque al principio cuando entres, te encuentres con temas que tal vez son desconocidos o palabras o que te digan, no, porque Saturno, no sé qué, eh, vos no importa seguí adelante Porque después vas a ir entendiendo ¿Sí? Eh, es muy lindo participar Aparte hay astrotrivias en el canal La verdad que está buenísimo eh, no, no, lo, eh, no es un canal, es un grupo Perdón, de Telegram y, y podés participar activamente Y podés preguntar y te responden Y te respondo también yo no tanto porque pocas veces tengo muchas grabaciones que hacer Pero siempre hay alguien dispuesto a responder Y yo siempre los estoy leyendo continuamente Y también te invito a que entres a nuestro portal de astrología patagoniaastral.com Que lo estamos haciendo todo nuevo y Que va a ser un gran portal de astrología Donde vas a tener todas las herramientas para poder desarrollarte como astrólogo, astróloga o astrólogue. Bueno, ahora sí, vamos a la clase. Hecho los avisos, sol en casa 6. Ya te lo dije por duodécima vez. Trabajador, investigador, solidario. Esas son las tres palabras claves para ese sol en casa 6. Ahora, si la casa 6 está en Pisces, las tres palabras claves para la casa 6 en Pisces es que son confusos, que son religiosos y que son fluctuantes. Ahora, para las seis palabras claves, tres positivas y tres en sombras, del sol en Pisces, pacíficos, tranquilos, intuitivos, o frustrados, indolentes, indulgentes. O sea, si vos estás estudiando una carta astral que tiene el sol en la casa 6, la casa 6 está en Pisces y el sol también está en Pisces, es posible que estés ante una persona pacífica que investiga cómo refugiarse en lo religioso. ¿Ves cómo usé palabras claves de los tres ítems que te leí? Del sol en casa 6, de la casa 6 en Pisces y del sol en Pisces. Ahora te toca a vos dejarme en comentarios tu palabra clave, tu frase clave con esas palabras claves. Bueno, y ahora me toca a mí mostrarte cómo uso si el sol... Está en Pisces, en la casa 12 y esa casa 12 en Piscis. Sol en casa 12. Sensible, insatisfecho y encerrado o de autoencierros. Casa 12 en Pisces. Tristezas, espionaje, guerra. Sol en Pisces. Pacíficos, tranquilos, intuitivos, frustrados, indolentes, indulgentes. Por lo que si estás estudiando esta configuración, es posible que estés ante una persona que se encierra cuando se siente frustrado y triste. Bueno, eh, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días. Pero mañana empezamos con un, un ciclo, con esto terminamos el eje 612, ¿sí?, entonces, mañana vamos a empezar un ciclo que tiene que ver con eh, la casa 7 y 8. ¿Por qué? Porque en la casa 1 y 2 yo te las di por separados, o sea, no te di el eje 1-7, no te enseñé como te vengo enseñando a partir de la casa 3, el eje 3, 9, por ejemplo, el sol en casa 3 y en casa 9 en cada signo, el sol en casa 4 y casa 10 en cada signo, y así todas estas casas. En la casa 1 te enseñé solo el sol en la casa 1, y en la casa 2 te enseñé el sol en la casa 2 exclusivamente. Entonces me quedaron pendientes ahí la casa 7 y la casa 8. Entonces te voy a enseñar a partir de mañana el sol en cada signo en la casa 7 y en la casa 8. Te mando un abrazo enorme y que tengas un día maravilloso. Sin antes recordarte que acá te dejo en esta de, en este Rectangulito que está de este lado eh, Toda la lista de reproducción Con todos los videos Hasta este inclusive Que es el 252 Chao Hasta mañana Que tengas un día increíble